estamos pescando vamos a aprovechar para decir qué equipito estamos utilizando ¿Ves? acá pueden ver reel frontales medianitos o micro reel como en este caso yo estoy usando un micro reel ahora porque eh, hay que estar con la caña en la mano muchas horas y el pique es tan intenso que si usamos un reel un poco más grande más pesado y te cansa la mano caña de 4 metros telescópica también buscar una caña liviana eh, la marca que le gusta al pescador línea de tres bollas sin eh, y mojarra viva como guardado así que bueno seguimos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 Tenemos una captura de gordo hermoso, un pescadazo. No sé si viene un doblete. que se desprendió el otro. Ah, no, viene acá atrás. Ahí estamos. <ríe> Dobletazo de la picasa, Espectacular el pique que hay. Realmente fascinante, fascinante. Bueno, hay juveniles también, ¿eh? por eso filmamos esta captura para que vean que también hay pescadito chico Este lo vamos a devolver porque bueno, hay que seleccionar un poco la pesca Porque ahora hay un cupo de 40 piezas por pescador Así que bueno, no tiene sentido matar pescado chiquito Y este, hay que seleccionar y llevar pescado todo de, de buen tamaño Porque el tamaño realmente acá es un pescado muy muy lindo Vamos al agua Muy bien con las buenas capturas acá en Laguna Lapi, casa ¿eh? con los servicios del guía Hernán Fiorentini y su staff de, de guías de excursiones de pesca embarcado. Recalcamos, hoy nos facilitó una tracker exclusivamente para nosotros, para que salgamos a hacer esta nota, así que nuestro agradecimiento a Hernán, a todo su equipo, este, por, bueno, por poder brindarnos este, la embarcación y para poder mostrar en imágenes las bondades que tiene este espejo. Bueno, seguimos acá con Aníbal. Bastante bastante lindo, mucho pique Aníbal, mucho pique hoy, ¿no? Mencionate la cantidad de pique que hay en esta ¿Eh? Bárbaro. Bárbaro. Sí, sí, sí. Terrible peje, terrible peje, muy peleador che, muy peleadores Bárbaro Aníbal. Felicitaciones. Sí, sí, sí, sí. Vamos. bueno otro juvenil que acabamos a hacer la devolución correspondiente ahí vamos muy bien nico bárbaro bueno un doblete acá de nico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 Sí. Qué pescado parejo, miren. Paralo con la caña con el rin, mira, Una barbaridad. Pescado de lomo ancho, muy combativo, muy peleador, muy bien alimentado. Una barbaridad. Terrible pez, terrible pez. Nico, mira que lindo pescado se calmó un poquito el viento ahora había arrancado un viento bastante intenso del nor noreste hoy viento de 20 kilómetros estaba bastante, bastante molesto el oleaje bueno ahora calmó así que mira acá seguimos con otro de Aníbal calmó el vientito está espectacular estamos gareteando un garete lento este cebando un poquito bueno tremendo doblete acá de Nico ya finalizando la jornada Ahí tenemos Un doblete hermoso, hermoso doblete, bueno Esto habla de lo poblada que está en la laguna, Eduardo Perfecto, Nico, sí, ya estamos terminando Hicimos el cupo, son 40 piezas más o menos por pescador Así que bueno, siendo las 13.30 más o menos Ya estamos finalizando la jornadita Así que bueno, mañana volvemos por más Mañana hacemos la segunda